El Papa tiene un plan para resucitar a la humanidad. En un documento inédito que publicamos esta semana en la revista Vida Nueva, Francisco desvela cuál es su hoja de ruta ante la crisis del coronavirus que estamos padeciendo en todo el planeta. Piensa en el día después y desde ahí hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apueste por la civilización del amor frente a lo que él denomina la pandemia de la exclusión y de la indiferencia. Por otro lado, a la ciudadanía le pide que se sume a formar un gran movimiento desde los anticuerpos de la solidaridad, de la caridad y de la justicia, que tenga como centro el desarrollo sostenible del planeta. De esta manera, es la primera vez que un papa decide escribir un artículo de fondo en un medio de comunicación ante una catástrofe como la que estamos viviendo, con un objetivo claro. Sembrar la esperanza y, como él dice literalmente, despertarnos a una vida nueva.